En Photoshop, estos atajos de teclado son una perla escondida. Abriremos el panel de capas, voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo veas. Las capas están desactivadas. ¿Cómo vamos a activar una capa? Simplemente con un clic. Si quieres seleccionar todo el contenido de la capa, pon Control A. Y si quieres seleccionar solo el contenido de una capa, cualquiera que ésta sea, Control Clic sobre la miniatura de capa. Si conocías estos trucos, déjanos tu comentario, suscríbete hoy mismo a nuestro canal.